¿Vale? Hacer eso. poner Los tapones. separados de otro. La otra. al lado. ¿Se ven estos? Estos no se ven. Pero tampoco es arriba o para abajo. Da igual. Eso da igual. Bueno. A lo que voy. ¿Cómo va el juego? El juego consiste en lo siguiente. ponerle en la línea negra. En, el, en esta, en esta, sí, aquí. ¿Y cómo Sí, claro. ¿Esa es la, sí. A ver, la... No, no. no es la primera, Andrés. La que falta, la que falta de pegamento. Sí, Ahí, ahí. Vale. Estáis ahí. Entonces yo digo cosas como, por ejemplo, hacer.. Eh, eh, os digo, tocaros la oreja. La rodilla. Los tobillos rodillas, tobillos, oreja, cadera, la cadera, a ver, cadera, eh, aquí, eh, venga, venga. orejas, tobillo, tal, os voy diciendo cosas de esas y de pronto digo, blanco, entonces cogéis si ven, ven te quedaros que han visto el tapón blanco y el que coge el tapón blanco tiene derecho a coger la pelota y golpear al compañero. El otro corre o se queda? ¡Sí! ¡Eh! El otro corre. No se golpearon el pie. Eh. No se golpearon. Silencio. Hay que. Ir. Hay que ir contabilizando los puntos. Un punto, coger el tapón Dos puntos, aceptar al compañero. O sea, un punto cada cosa. Rosalía Vente. Sí. En el caso. En el caso de que uno coja el balón, perdón, coja el balón antes que el tapón, no se mueve, gana el otro. En el caso de que uno coja el tapón y después va a lanzar el balón y sobrepasa la línea, yo voy a golpearla a ella y sobrepaso para los dos y en la línea, gana el otro. Si yo cojo el tapón, si yo cojo el tapón y. La, le voy a lanzar a ella y ella coge el balón Dos puntos para ella. La ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Si las fallas son. Pues si las fallas con un solo punto, ya ves, porque ¿Vale? Y vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a hacer diferentes cosas de actividad física. ¿Vale? Entonces. pregunta la, la en francés que lo voy a entender igual que yo nativo francés venga dime en francés no en español ¿Cómo que no lo has entendido no lo has entendido, y... no lo has entendido. Sí. vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo nada más que van a hacer el ejemplo de estos dos vale vosotros dos eh, os pongo y os digo jumping ¿sabéis hacer jumping? pues venga hacer jumping pero mirando a la cámara la cámara? Sí, me a la cámara. canto para acá. O sea, mirando para para acá. Ahí, ahí. Están haciendo ya. Y digo, por ejemplo, ¡blanco! Coge. ¿A la coro mami? Ok. blanco, rojo o verde, de acuerdo? Venga, pues empezamos, jumping, mirando a la cámara, venga, ahí que se os vea guapo, sonreí. venga a saltar bastante, venga que se os vea guapo, azul. ¡Azul! ¡Azul! ¡Venga, Lampins, atando! Miráis uno y empezamos con nos tocamos tobillo, tobillo, rodilla, cadera, oreja, tobillo, rodilla, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, cadera, tobillo, rodilla, rodilla, cadera, tobillo, rodilla cadera, tobillo, rodilla, verde. cada uno un punto el tapón, un punto la bola no, uno para ti uno para ella, por cogerlo Eugenia Eugenia Eugenia, está bien Eugenia, está bien vale qué venga, vamos, rápido que hay, hay cosas que mucho que son los burpees ¡Oh! Burpee, sí, os gusta os gusta mucho deporte burpi. aquí todo burpi, venga venga, vamos ese ritmo, que se vea que está ahí el segundo de Inés el segundo de que, se... que no está ahí en derecho oye, aquellos que se arrastran al fondo gigante, que salte gigante, se salta No te voy a saltar eh, ¿tienes algún problema? Venga, salta, vamos, saltando. Eh, yo creo que aquel de rojo no salta. Eh, gigante, que es para que salten todos, que, que esto es para que todos lo hagan. Claro, claro. Sí, pero es que no levantan los pies del suelo. Es Venga, vamos. ¿Cuál la la Venga, la ¿Hay alguien que no se ha enterado? Faira, ¿quién no se ha enterado. Faira, ¿cuál es el problema? O sea, si tú coges el tapón, si te lanzas la pelota, tú la coges. Sí, pero la cosa es que si tú coges, si tú coges el balón. Si tú coges el tapón y también coges el balón y golpeas a tu, al compañero, dos a tu compañero, a tu pareja opuesta, tú le tienes que, eh, tú tienes un segundo punto, ¿vale? Claro, pero digo la otra persona. La otra cero. Si lo coges, si tú coges el tapón, si tú coges el, el tapón y tú golpeas a tu compañero, tú te llevas dos puntos. Pero si él, pero si él, él coge, la bola, coge la bola, tú te quedas con cero y el no. ¿Lo entienden, no? Sí, sí, yo Ah, vale, vale. Venga, vamos. Eh... Sentadilla, venga, sentadilla. Venga, vamos. Eh, pero bajando y subiendo, vamos, bajando y subiendo. Vamos. ¿Quién ha dicho que soy que no hacéis nada? Venga, vamos, más rápido. Ahí que se vea, con esa fuerza. También aquel de verde. Rápido. Venga, uno, una. Vamos a hacer unas flexiones a fondo en el suelo. Venga, vamos. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El de amarillo y negro no baja los hombros. Sí, ahí saltando. Venga, esas palmas. Venga, lo podéis hacer con palmadas, Venga, que yo haga las palmada y con salto, claro. Y luego si queréis, para saltando no a otro. Venga, vamos. Rápido, eh viendo que no gente que no baja nada baja muy poco la de rojo <tose> <tose> Venga vamos rápido que ya queda poco de este venga que sé que es de los más divertido, que ahora vaya a hacer hacia acá uh, jumping que se vea bien en la cámara son bien saltando por allí por el fondo también eh venga vamos saltando ahí venga ahí vamos y abriendo las piernas con esa energía que tenéis mala vez un, yo, yo, yo, yo, yo me quería probar un poco pero no venga vamos aguanta la primera parte por favor. Intentado. Ahí, ahí, ya te has dado cuenta, ¿eh? Ya te has dado cuenta. Venga, vamos, que se vea con esa tiene que tenemos. A ver quién coge antes el tapón azul. Antes que el tapón, dos puntos para el otro He ganado, vale Venga, vamos Pero, no, no, no, no. Espérate que me estoy... Nos estamos viendo de hora cuando tenemos ahora El juego más divertido del mundo Venga, vamos, acabamos este Y ahora nos toca el juego más divertido del mundo Venga, vamos Más divertido que este, que ya es dije Eh... eh... Tobillo. Cadera. Oreja. Ojo. Rodilla. Tobillo. Cadera. Rodilla. Espérate un momento. Para, para, para, para, para. Tomás. Es que no te saben las partes del cuerpo. No, pues a ver. Es que si te han quedado así. Me he liado, me he liado. Acá. Bien. Pues ahora no nos vamos a liar, ¿vale? Tobillo, rodilla, cadera. Rodilla, tobillo, cadera, oreja, ojo, rodilla, tobillo, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, cadera. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! Los balones los dejamos aquí, los balones los dejamos aquí. Cogemos, eh, dejamos aquí los balones, los tapones cada uno en su bolsa.